Buenos días, ¿se acuerda que yo traje aquí mi computador para arreglarlo? Sí, señor. Ya no prende. <risa> no entiendo qué fue lo que pasó. Pues obvio. Cuide su inversión, confíe sus equipos electrónicos y el computador a Macrobarre. Ingeniero electrónico Glicerio Reynoso, con más de 25 años de experiencia, le podrá dar una solución informática o electrónica de acuerdo con sus necesidades. Macrobyte, venta de accesorios, suministros y equipos de cómputo, recargas, sistemas de seguridad, de última tecnología. Visítenos en la calle 16, número 1579, celular 320-410-5942, en Granada Meta, Macrobyte.